Yeah. Un día, darte un besito en la mejilla, eso me pone triste cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Pienso de nuevo en todo donde tuvo fuego, queda polvo, un explicación.